¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito domingo Yo estoy grabando esto el sábado a las 10 de la noche Estoy sola en la casa, solamente está Figaro Pero Figaro no le gusta estar aquí adentro encerrado Así que está fuera, así que estamos solos Si ven algo o escuchan algo, pues ahí me dirán en los comentarios Porque, pues, estoy solita Pero bueno, vamos a bajarme un poquito Ahí está pero bueno, el día de hoy, como todos los domingos, traemos sus experiencias paranormales, las que ustedes me envían, y en cada video cuento tres. Pero bueno, entonces, si tú quieres, eh, pues sí, compartirnos tu historia y que yo la ponga aquí, recuerda que puede ser anónima, eh, puedo decir tu nombre, puedo decir eh, los datos que tú quieras, o no decirlo, simplemente me tienes que poner como el contexto en el mail y decirme qué datos sí y qué datos no y ya yo veré cómo eh, pues muevo ahí para que pues sí sentiera se el contexto pero no diga sus datos y pues ya, pero sí necesito que me lo digan en el mail y con eso ya no se preocupen, yo hago lo que ustedes me digan en el mail, si quieren que sea anónima no digo su nombre y demás recuerden que yo leo las historias, yo las selecciono, yo las cuento, entonces todos esos detalles yo los veo. Y bueno, antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo estas cuatro, recuerden que subo videos cortitos en TikTok y en Facebook Entonces me pueden seguir por allá, en Instagram es como más personalillo Y en Twitter, pues nomás ando dando likes ahí, o sea, pero bueno este Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones donde diga todas Para cada que yo suba un video, pues te notifique YouTube Si no, pues es muy difícil que te notifique pero si aún así no te notifica, tú ven al canal y hay de 4 o 5 videos a la semana. Así que, pues, encuentras contenido nuevo sí o sí. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Adelante. Fantas metas, antes de empezar, yo les quiero lanzar aquí una pregunta que me gustaría que me contesten antes de yo contarles la historia. Eh, es algo a lo que, pues sí me da curiosidad. Cada quien tiene sus razones para contestar diferente. Pero mi pregunta es, si a ustedes se desapareciera el espíritu o vieran a una persona de su familia que ya murió y que la están viendo constantemente, ¿eso les traería paz o los, los asustarían en algún punto? O sea, pónganse a pensar bien de que probablemente se aparezca sentado, sentada el miembro de tu familia que tú este, estés pensando en tu cuarto y tú lo veas, ¿Qué sentirías? O sea, ¿sentirías bonito? ¿Sentirías miedo? Piénsalo bien y me lo dices en los comentarios Pero ahora sí, vamos con esta historia que es de Emilia Ok, Emilia eh, cuenta dos historias, eh, pero bueno, total La primera le pasó a su tía Dice que esta historia es de su bisabuela, pero ella la trata como su abuela, ¿ok? Entonces si digo abuela, se ¿sí te refieren a su bisabuela, pero bueno, para entrar en contexto Dice que su casa es de dos pisos, en el primer piso solo hay una habitación, está la cocina, la sala de estar y eh, esta habitación es la única, que está en la parte de abajo y en la parte de arriba pues obviamente hay pues más cuartos. Entonces en el piso de arriba dormían su abuelita y su abuelito, ¿ok? Tiempo eh, después eh, su abuelito fallece y su abuelita empieza como a tener algunos problemas de salud, por lo cual deciden como familia que... Su abuelita ya se mude de alguna manera al cuarto de abajo, pues para que pueda tener como más movilidad y así. Eh, y que se quede ahí en ese cuarto de abajo. Entonces, como estaba delicada de salud, eh, la tía de Emilia decide dormir con su abuelita allá abajo. O sea, en el cuarto, pues, porque había una cama de o sea, dos camas. Entonces, en una estaba su abuelita y en otra dormía su tía. Ahora, la enfermedad de su abuelita. O sea, sí estaba ya controlada, realmente es que no, no era como que su abuelita estuviera, ya saben, como, como muy delicada o así, por lo cual cuando su abuelita fallece, pues sí fue un tema como que los agarró, pues desprevenidos totalmente, les digo, porque ya su salud estaba controlada y ya estaba pues bien. Uh, entonces fallece de repente y pues bueno, así queda eh, la situación, pero su tía decide mudarse definitivamente a este cuarto donde dormía pues con su abuelita, ¿no? Entonces ahí estaba ya durmiendo ella y pues todo aparentemente normal. La cosa, y es por esto que entré con, o sea, con, ese, con esa pregunta antes de comenzar con la historia, es que dice que ella se levantaba por la mañana, ¿no? Pero dan de cuenta que cuando ella abría los ojos de que ya se había despertado, notaba que había alguien sentado en la cama, de al lado, es decir, donde dormía su abuelita. Y la persona que estaba ahí sentada, pues se asemejaba mucho a su abuelita, o sea, estaba ahí y pasaba otro día y la volvió a ver ahí sentada, y pasaba otro día y la volvía a ver ahí sentada, hasta que eh, un día abre los ojos, se despierta, y el espíritu estaba ahora sentada ahí en lo que era la cama donde dormía su tía, pues. Entonces, que sintió, o sea, que la veía y que, pues sí, se parecía mucho. A lo que era su abuelita, pero estaba como mucho más flaquita. Eh, o sea, sí estaba un poco cambiada, pues no era así tal cual como la recordaba antes de morir. Y en ese inter, como que, le, pues sí, como que le pone la mano así encima y dice que la sensación fue de que estaba, pues, muy fría. Y que le dijo, es que no puedo descansar por, por algo, ¿no? O sea, por alguna situación. No le contestó su tía, pero la seguía viendo y la seguía viendo. Al punto en el que a pesar de que era su abuelita, ya no le gustaba verla. Entonces una vez la volvió a ver y le dijo, necesito que dejes de venir. O sea, necesito dejar de verte porque ya no puedo estar en paz. O sea, ya le generaba algún tipo de miedo estarla viendo. Y por eso es que les digo, o sea, si yo viera a mis abuelos, que también murieron ya hace años, sí me daría... Miedo, no sé, no sé la sensación, sería como agridulce, o sea, sí, porque pues yo los quise mucho, obviamente los quiero mucho y así, y, y lo demás, pero aún así, verlos, pues no, no, siento que no es algo natural, pues, o sea, siento que no es algo que me gustaría, entonces, es aquí cuando entra, o sea, la pregunta que les hice al principio, ¿ustedes qué sentirían?, porque aquí... Les digo, le decía, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, o sea, por favor, déjame en paz. Así tal cual le dijo, eh, por favor, que ya la dejara en paz porque no se podía concentrar en nada de lo que hacía por estar pensando en que siempre la estaba viendo. Y cuando se lo pidió así, ya déjame en paz, la dejó de ver. Entonces, pues probablemente, no sé, hacia a la señora, la abuelita, pues sí le preocupaba algo de ella, de la tía o, o no sé. Y bueno, esta situación de que se aparezca eh, familiares que ya fallecieron en la familia de Emilia no es nuevo. O sea, también le, les pasó anteriormente. Entonces, pues quién sabe si hay ahí alguna preocupación familiar por la cual a lo mejor no puedan descansar en paz y por eso es que se quedan un rato, no, no lo sé. Y bueno, la segunda historia que nos mandas más cortita... Y tiene que ver más como que fallos en la Matrix, ya ven que estos temas también nos andan agradando mucho. Y es algo muy sencillo, pero si te pones a pensar, son cosas como que a lo mejor a ustedes también les ha pasado y si sí se quedan de que... Cómo, ¿Cómo fue que pasó esto? Porque dice que ella tiene una camiseta que es blanca con un estampado característico, o sea, uno ya conoce su ropa. Entonces, ya está muy viejita esta, esta camiseta. Y se la pone solamente para dormir, entonces ese día recuerda justamente haberla doblado y guardado en un cajoncito porque pues en la noche se le iba a poner para dormir. Entonces ya llega la noche, abre su cajoncito y ve que no está la playera, entonces se quedó de que, pero si yo la guardé hace unas horas, o sea, ¿dónde está? Y entonces se pone a buscarla por todos lados y de repente se da cuenta de que está colgada donde se supone que es la ropa... Que acababan de lavar y que se estaba secando. Pero esa misma ropa se estaba secando un día anterior. Es decir, cuando ella se quita la playera y la guarda, la ropa ya estaba tendida, ¿saben? O sea, no, eh, no fue como que se lavara después o algo así. Porque aparte quien lava la ropa es su mamá y su mamá todavía ni siquiera llegaba del trabajo. Entonces sí estuvo raro. ¿A alguien de ustedes le ha pasado algo parecido? Díganmelo en los comentarios, ya saben que me encantan este tipo de historias Oigan, aquí la luz me anda jugando medio chueco? Prenderé la luz nada más porque me veo mejor, porque de verdad me veo así O sea, sin cara nada más los ojos y la boca, qué, qué miedo Pero bueno, en esta segunda historia hace mucho que no teníamos eh, historias con psicofonías Así que ahora sí tenemos una Este, Recuerden que si ustedes me mandan a algún audio Necesito que sí se pueda descargar porque si me lo envían así como que directo de WhatsApp no lo puedo poder descargar. Necesito como que lo guarden primero y luego me lo manden y así sí lo puedo descargar y escuchar. Pero bueno, esta historia es anónima, entonces ahí les va el contexto. Dice que su novio, es una chica, entonces su novio le comentó que su amigo ha estado um, acampando en un terreno baldío que tiene su papá. O sea, razones no sabemos, simplemente que ha estado acampando un poco ahí. Y que dice que varias veces ha escuchado unos ruidos a tempranas horas de la madrugada. Es decir, estos no son las 3 de la mañana ni 4. Porque en el audio podemos escuchar unos pájaros. Es decir, que a lo mejor ya está amaneciendo, tal vez 5 de la mañana. Algo por el estilo, yo quiero eh, suponer. Pero este tipo de ruidos, este pues no es algo normal. Incluso parece como si alguien susurrara a lo mejor muy cerca del micrófono. O, o como si alguien estuviera gritando... Pero, no sé. Bueno, ahorita se los voy a poner. Dice que su amigo no es muy creyente en lo paranormal. Sin embargo, es, estos sonidos que él ha estado escuchando sí lo, este, lo intrigan demasiado al punto en el que se puso a grabar. Porque no encuentra explicación de qué fregados está escuchando. Ahora, este audio fue grabado, a cuenta, el martes, ¿no? Y el viernes... Siente, o sea, sigue escuchando los ruidos Les digo, siempre como una hora de la madrugada No en el día, no así Y ese día a la una y media de la mañana aproximadamente Él estando acampando sintió que algo le cayó en la espalda eh, Tampoco sabemos si está como, o sea, acampando Puede ser o bajo las estrellas, así tal cual O en una casa de campaña Ese detalle no lo sabemos, pero si le cayó algo en la espalda A lo mejor está así tal cual bajo las estrellas, ¿no? Pero bueno ¿Qué les parece si lo escuchamos? Ok, entonces les digo, la primera vez que yo lo escuché parece que alguien le dice como hola, pero luego no, parece como un grito, no sé, ustedes, ustedes qué opinan, se los voy a poner de nuevo un poco más lento para ver si se si escuchan, si es alguna palabra. Un detalle aquí es que el amigo nunca habla durante la grabación, simplemente como que puso a grabar cuando empezó a escuchar estos sonidos y como les dije, son los pájaros los que se escuchan, entonces yo quiero suponer que pues sí, eh, pues es como a las 5 de la mañana, 4 y media tal vez, pero pues ¿ustedes qué opinan? Y bueno, llegamos a la tercera historia, la cual considero yo que es una de las más fuertes de este video. Esta es de Zaira, no me pide que sea anónimo Y es una, es una historia fuerte por la cual voy a tener que a lo mejor omitir un poco de palabras Tanto por las políticas de YouTube y para que eh, pues sea eh, aceptable que todo el mundo pueda ver este video ¿okay? Entonces, bueno, espero me entiendan, es un poco más fuerte de lo que a lo mejor yo voy a decir aquí eh, pero bueno, esta historia es de Zaira y bueno, todo empieza cuando Zaira estudiaba el bachiller, dice, y que conoció a una, a una compañera Total, dice que en algunas ocasiones la compañera iba al baño y se tardaba muchísimo tiempo, lo cual era, era raro cuando Zaira le decía así como de que, ¿por qué te tardas tanto en el baño? Ella contestaba que veía a una niña y que esta niña que ella veía quería jugar con ella. Entonces, pues por eso se tardaba tanto en el baño porque pues estaba como que o comunicándose o jugando con esta niña que, que veía. Entonces, pues ellas ya eran como de prepa, entonces pues así como que hubiera niños y mucho menos en el baño, pues no. Total. La mamá de Zaira y la mamá de esta compañera suya se hacen amigas. La mamá de su compañera era tarotista y también hacía otras cosas. Por ejemplo, dice que hacía amarres negros, que no sé qué diferencia tenga un amarre negro a otro tipo de amarre, porque se hacía amarres negros y amarres de todo tipo. Incluso pone, eh, hasta donde sé, la señora no tenía reparos en hacer amarres. Incluso entrenamientos, suena potente Ok, entonces concluyen el curso y entran a la universidad Entonces su compañera ya no estudió por lo cual se alejan ellas un poco Y su compañera como no estudió entra a trabajar a una tienda En una plaza de su ciudad que dice que vendían aparatos tecnológicos Entonces pasa mucho tiempo, dice que como nueve o diez años los alejaron Porque pues simplemente ya no se veían y así eh, por lo cual pasó, les digo, tanto tiempo como 10 años Entonces, por casualidad, se, la, se encuentran pues Y empiezan a platicar Entonces, eh, un detalle que Zaira notó Fue que esta chica se, ve, se vestía como mucho de negro y rojo Que en teoría sería como algo normal, pero... A lo mejor tiene que ver con un poco de contexto que viene después. Entonces, se quedan hablando. Y entonces, mientras estaban ellas platicando, se empiezan a escuchar, como a lo lejos, unas detonaciones de arma, ¿ok? Eh, pues Aira como que se asustó. Y esta chica, la compañera, le dice así como, no, no te preocupes, mi esposo nos protege. Y ella se quedó como... Ok, total. Zaira se había quedado recientemente sin trabajo. Entonces esto le platicó a su compañera y la compañera le insistió que fuera con ella y con su mamá a que le realizaran una limpia. Entonces Zaira, la verdad es que sí tenía mucha necesidad de encontrar un trabajo nuevo, o sea le estaba costando trabajo. Entonces como se sentía en esa necesidad de ya conseguir, aceptó ir. Con estas eh, dos personas. Para que le realizaran la limpia. Porque hasta tenían un local y todo. Entonces dice. Pasaron 16 días. Así contaditos. Y consiguió un mejor empleo. Del que eh, la habían despedido anteriormente. Ahora. Ella sí consiguió un trabajo. Mejor que el que tenía. Pero cuando lo consiguió. Recuerden que le hicieron la limpia. Después consiguió el trabajo. Empezó a tener unas pesadillas muy lúcidas. Muy, muy feas. O sea. Terrores nocturnos, pues. Entonces, en estos terrores nocturnos, en estas pesadillas que ella tenía, veía a alguien, dice que era un hombre de negro con sombrero, en sus sueños. Y que sentía en sus sueños como este hombre, pues era como violento y quería como pegarle y hacerle más cosas, más horribles. La verdad, a este punto, cuando les estaba ya contando esto, ella ya estaba como muy agotada, se sentía muy cansada, se, ve, se sentía mal, porque estos sueños, pues no la dejaban dormir, les digo, eran terrores nocturnos, entonces soñaba, se despertaba, volvía a dormir, soñaba horrible, se volvía a despertar, o sea, ya se estaba sintiendo mal. Entonces volvió a ir con su amiga a su casa y volvieron a hablar como que de este tema, de, de este ente que, que Zaira veía en sus sueños. Y su compañera le dijo que, pues que ella también lo veía. O sea, que así tal cual Zaira lo describía, así también lo veía está pues su amiga, ¿no? Y que a raíz de que, de que su amiga también veía a este ente desde antes que le pasara a Saida, le había contado a su mamá y su mamá la había llevado como a hacerle tipo un exorcismo, pero en vez de mejorar, todo empeoró. Y su mamá medio se dedicaba a eso y viendo que el exorcismo no había funcionado para nada, al contrario, como que le dijo al ente pues que ya los dejara en paz. O en su defecto, que dejara en paz a su hija y que ella hacía lo que el ente quisiera. O sea, como que le dijo, ok, deja de molestar a mi hija y mejor, pues moléstame a mí, no, casi casi. Más o menos como yo entiendo, este ente y la mamá de la chica hicieron un pacto pero hubo un tercer involucrado, ¿ok? Y este hombre, el tercer involucrado fue quien nos ayudó como que a hacer ese pacto. Obviamente esto era como un pacto con un demonio, ¿saben? O sea, no era un ente bueno eso que ella tenía encima que la estaba molestando. De alguna manera, la mamá de la amiga de Zaira se casó con este ente, o sea, o con este demonio, porque tal cual, eso era como que una de las cosas que había pedido. Entonces, de alguna manera, yo siento, o sea, eso no lo dices o sea, eso yo lo siento, que a lo mejor de esta manera es que ellas tenían como, pues sí, esta, esta, pues a lo mejor poder, vamos a ponerlo así, de hacer los amarres y que fueran efectivos, de la limpia que le hizo a ella, que fuera efectiva... Y sí fue efectivo porque pues sí consiguió trabajo, pero tuvo repercusiones luego, luego, que eran las pesadillas y ver este ente que no le gustaba. Curiosamente cuando le dice a su amiga, oye, veo un ente así, su amiga le dice, ah, sí, yo también lo veía hace tanto tiempo, o sea, así, así, así, ¿verdad? Y esa era así de que, ajá, sí, así, tal cual. Porque este ente ya estuvo relacionado con su compañera desde antes y entonces su mamá le dice, yo hago lo que tú quieras, pero por favor, deja a mi hija y de alguna manera hacen un pacto, o sea, como que se casan. Ya me van siguiendo como el hilo más o menos Y entonces, a raíz de que su mamá hace este pacto O se casa con, pues, este ente Demonio Tuvieron cosas muy raritas Es decir, que ganaron boletos de la lotería Es decir, pues, se les otorgó dinero así, de la nada Y así tuvieron como varios golpes de suerte Y entonces, al ver que esto les estaba ocurriendo Estas cosas como de muy buena suerte Como que se les estaban otorgando ricas y así su amiga decide hacer lo mismo, o sea, como que hacer este tipo de pacto o que se casaba con otro demonio, pues para ver si así también les iba bien. Y por eso es que decía, no te, no te preocupes, mi esposo nos protege porque pues, su esposo se está refiriendo a uno de estos entes. Entonces, Zaira dijo, ¿saben qué? Esto a mí no me gusta y yo no quiero esto para mí, así que no gracias. Entonces, ella sale de la casa de ellas, se va rápido como hacia a buscar su transporte, dice que iba a reze y todo el camino porque pues... La sensación que ella estaba sintiendo al momento de que le estaba contando esto no le gustó para nada. Y entonces empezó a notar como ciertos patrones. Dice que justo se baja del transporte y ve que el semáforo estaba en rojo. Y que una camioneta negra estuvo a nada de atropellarla así a centímetros. Entonces rojo y negro... Cómo se vestía la amiga, ¿saben? Entonces a lo mejor tiene algo que ver ahí Llega Zaira con su mamá, le cuenta todo esto y su mamá le dice, bueno, vamos a hacer pues lo contrario que es ir a la iglesia Y hacer eh, cosas como de, bueno, vamos a confesarte y cosas así, ¿no? Entonces, ya que hace todo esto, dice que sí se sintió más tranquila Pero ojo aquí, que el trabajo que ella ya tenía, recuerden que había conseguido un mejor trabajo que el anterior, la despidieron entonces sí es como demasiada coincidencia, ¿sabes? Entonces dice que de esto ya tiene tiempo, pero cuando pasa por donde es el local de su amiga y de su mamá, pues le da como, pues sí, como tristeza ver qué hicieron ellas como para obtener lo que ahorita tienen y pues le recuerda mucho a cómo se sintió ella, lo cual pues sí es algo muy fuerte y no es la primera vez que escucho algo parecido, así que... Pues díganme en los comentarios si alguno de ustedes ha escuchado este tipo de historias. Pero bueno, fantasmitas, esas fueron las tres historias del día de hoy. Espero les hayan gustado mucho. Eh, la última se me dio un poco de escalofrío les tengo que aceptar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Oh, ¡Qué susto! Su la besucón. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchos besos y... Pues los quiero mucho, ya les dije. Bye.